Hola, en el video anterior acerca de la toma de apuntes eh, les mencioné un concepto a, a la pasada que es el concepto de, de técnica del estudiante eh, y me gustaría en este video ahondar un poco al respecto porque creo que amerita darle una explicación más, más este, concreta primero vamos a separar algunos conceptos que a veces se confunden. Eh, el concepto de alumno, liceal y estudiante. alumno Uno puede ser alumno de lo que sea, ¿no? Puede ser un alumno universitario, puede ser un alumno, no sé, de un curso de cocina, un alumno particular, un alumno de una academia. Un liceal es un alumno que asiste al liceo o que por lo menos está anotado en el liceo pero también puede haber alumnos escolares, ¿no? Bien, el liceal es un tipo de alumno. Pero dentro del alumnado general siempre existe una categoría extra que es la del estudiante. Entonces, eh, habría que diferenciar y tendríamos que preguntarnos cada vez que nosotros este, nos planteamos a, en, cómo dentro de una situación educativa si somos realmente estudiantes. El estudiante estudia. Si usted no estudia, usted no es un estudiante. Tan sencillo como eso. Usted puede asistir a un instituto, puede tomar apuntes, puede... No estudia, no es un estudiante. Punto. Es así. En las clases uno tiene que definir, saber qué es, si uno quiere ser un estudiante o si uno es, por ejemplo, en el liceo, un mero liceal. ¿Mm? Bueno, va a salvar la materia, pero no le importa aprender, no le interesa estudiar. Y en definitiva, solamente va para terminar el liceo. Bien, pero yo ahora les voy a hablar solamente a los estudiantes. Los otros, bueno, verán qué pueden hacer. Estudiantes. Bueno, los estudiantes toman apuntes. Los estudiantes se interesan. Tienen que tener bien presente la técnica del estudiante. Y una de las cosas fundamentales, más elementales, es demostrar interés. Eh, para el profesor, es importante que el alumno esté siempre demostrando interés, demostrando que quiere mejorar, que quiere entender, eh, que quiere aprobar la materia, pero, pero, no, no como una finalidad última aprobar la materia, sino que lo, ni la calificación, sino que lo que quiere es aprender, enterarse. ¿Mm? Entonces, lo otro va de regalo, va, es un extra. O sea, la calificación, si haces bien las cosas, la vas a obtener. ¿Mm? Pero primero, mostrar interés. Mostrar interés, mostrar respeto por la asignatura y por tu profesor. Tu profesor es un ser humano igual que vos, e igual que vos siente. O sea, vos tenés que estarlo mirando. Podés distraerte un poco, pero siempre tenés que volver. ¿Mm? Siempre tenés que volver a prestar atención a lo que se está diciendo en la clase. Para el profesor, eso no es lo mismo que vos lo tomes como un club social, como pasa muchas veces en algunos cursos, en algunas clases. ¿No? Se están pasando el mate, haciendo bromas de continuo, eh, o hacen comentarios entre ustedes continuamente, se sientan juntos. Es todo eso. Son eh, cosas que hacemos los seres humanos, pero que no sirven para los efectos de ser un estudiante. Para los efectos de ser un estudiante hay que prestar atención a la clase y a lo que dice el profesor. Luego la toma de apuntes. ¿Mm? Tratar de enriquecer la clase levantando la mano. Preguntando, ¿sí? ayudando a los compañeros, no distrayéndolos. Todas esas cosas son parte de la técnica de ser estudiante. Y después en tu casa, cuando estés tranquilo en tu casa, tomarte un rato para repasar lo que se dio la clase pasada. Y ya llegar con eso leído. Entonces, cuando el profesor dice, ¿qué se dio la clase pasada? ¿De qué hablamos en la clase pasada? Vos levantas la mano y nos contás de qué fue. Que hablamos la clase pasada. Pero hay que tener en cuenta y tener bien claro que como hay una técnica para jugar al fútbol, una técnica para hacer un bizcochuelo, una técnica para lo que sea, también hay una técnica para ser estudiante. Nunca, nunca olvidarlo.